Amo a mi mamá. Ella es mi mamá. Es muy buena y trabajadora. Todos los días me enseña algo nuevo. Yo aprendo muchísimo de ella. En la mañana mi mamá me enseñó a regar las flores. El jardín se ve muy hermoso. Luego lavamos la ropa con agua y jabón. Y la colgamos en el tendedero para que se seque con el sol. Gracias a mi mamá también sé cómo hacerlo. En la tarde mi mamá me enseñó a montar en bicicleta. Después de mucha práctica, sé pedalear y frenar. Me falta poco para ser toda una experta. Cuando regresamos a casa, aprendí a preparar ensalada para la cena. ¡Qué delicia! Al llegar la noche, mi mamá me lee un lindo cuento. Al final del cuento, me meto en mi camita. Mi mamá me abraza y me da la buenas noches. Yo duermo muy feliz. Mi mamá es la mejor mamá del mundo. Amo a mi mamá.